se caen y agarrando vuelo y andamos en el escalle, como se gana el respeto por las calles, se si ocupan acciones, las palabras siempre salen, habladores con su propia palabra se caen y agarrando vuelo y andamos en el escalle. La calle Más que intenten no van a poder bloquearme Su mala vibra si fumar con el humo del aire Brásica Llena eres de gracia, te persigo todo el día En nombre del padre, del hijo, del border Que me quiten toda mierda que me estorbe Escribiendo letras con tamaño enorme Sacando estas putas de la calle como torbe Como se gana el respeto por las calles Se ocupa de acciones, las palabras siempre salen Habladores con su propia palabra se caen Y agarrando vuelo ya andamos en el escalle